Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde quiera que estés, acá estoy de vuelta para responderles más preguntas sobre el Cut Me Study Tour, que me hicieron un montón. Así que, bueno, vamos a arrancar con la primera. Arroba Gloria Araujo GM. Tiene preguntas, tour. ¿Usted tiene que hacer algo antes de entrar a los shows? Antes de entrar a los espectáculos o tiene una amuleta de la suerte, envíame besos. Bueno, Gloria, te mando un beso muy grande. No, no tengo ninguna amuleta de la suerte ni nada. Nunca en realidad tuve ese tipo de cosas. Pero sí lo que hago antes de entrar al show es, les cuento. Porque a mí esas cosas me reinteresan de, de qué sé yo, de saberlo de los demás. Tengo dos horas y media de producción con el pelo y con el maquillaje. Es un montón de tiempo. O sea, me, me gusta estar como a la hora de salir a un show o hacer una entrevista o lo que sea, está re perfecta porque soy muy autoexigente con esas cosas y también la gente que me acompaña bastante también, así que estamos dos horas y media maquillando y peinando siempre cambiando de maquillaje, siempre cambiando de pelo, después tengo otros 15, 20 minutos de vestirme, ahí me tienen que poner me tengo que poner ¿viste, toda la crema del cuerpo para que esté la piel así brillosa y todos los polvos que no sé, que las chicas nos ponemos, eh, que los chicos no entienden pero nosotras entendemos de lo que estamos hablando y después vienen a microfonarme, donde me ponen el micrófono, viene el hoy me ponen los in y probemos que todo esté perfecto en perfectas condiciones también entró un calor, como unos 15 minutos antes también de entrar al show, todo esto ya, yo llego al estadio como con 5, 4 horas de anticipación, porque también a veces almuerzo en el estadio Ari, estoy cantando todo, me encanta. Entro en calor con alguna de las bailarinas, les tiro, porque si no, al día siguiente, o sea, cuando uno hace ejercicio, y no, tira antes o después, el cuerpo te duele muchísimo al día siguiente, entonces es importante eso. Y salgo al escenario. Ese es todo, estaba es mi previa a salir a, a bailar y a cantar y a hacer un show. Dicen, Tini preguntas, ¿cuál es tu coreografía favorita de las canciones del disco? La mía es Fender Skippers y Great Escape. ¿Sabes que Las mías también y agrego All You Gotta Do. Mira, estamos bien. Ahí coincidimos. Pues, Arroba Martina Slays. ¿Qué es a Slay? A Slay. Y sé, sé, Me encanta. Arroba s, -t -x -e -s, -s -e -l -my -mundo. va a haber invitados especiales el 30 y el 1 en el Rex? Sí, chicos. Va a estar Sebastián Yatra. ya atrás. Si me dices que me amas no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Wow, se cantaba todo el tema. <risa> Claramente va a ser Sebastián, ya tra, ya tra, ya tra en el Teatro Gran Rex cantando conmigo Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés Tu amor mi cuerpo late <risa> la <risa> <risa> <risa> Bueno chicos, ya está. Basta. Porque acá no tengo a todos los fans que me festejen, ¿me entienden? <risa> ah, <qué falla> Acá estarían todas ellas cantando conmigo, ¿me entendés? <risa> bueno, a ver, sigo. Arroba chinita. ¿Do you sometimes get like flashbacks of the Violeta live tour when you are on stage? Sí, sí, a veces sí me pasa. Más cuando estoy cantando las canciones de Violeta. La primera que, que canto de Violeta es veo veo y arranca. Y la gente así como. Que no se lo esperan del todo y quizás tampoco tan tempranamente en el show. Entonces es como que hacen. De... ¡Ah! Y, y me acuerdo de, de, de obvio de lo que veíamos con los chicos y, con Violeta Live, que fue alrededor de todo el mundo viajando. Y, y cuando los veo, ustedes también están emocionados porque muchas de las personas que están en los shows claramente crecieron con, con, con ese proyecto que, que yo fui parte. Y vienen en los meet and greets y me dicen: Tengo 18, y te empecé a ver cuando tenía 13. Y crecí con vos. Y claro, esa nena de 13 años o de 10 años que escuchaba a Violeta, cuando canta Veo Veo conmigo, ya las dos crecidas y, y grandes, es una emoción muy linda. Y siempre le digo, ¿no? Yo que va a estar siempre en mi corazón. Melissa, arroba Melissa Tinita. Challenge. Chill us every song that is on your album in 20 seconds. <risa> ya, ya, ya. Para, para, para, para, para, para, para. Finders Keepers, got me started. Sigo sí, adelante. Varen, chicos, tienen que contar. Arranquen, pongan un cronómetro porque... Varen, todavía pido, pido. Todavía no cuento todo esto que acabo de hacer. Dígame cuándo. Sí, adelante. Got me started. Finders Keepers, si tú te vas. Eh, lo que tu alma escribe. Yo te amo a ti. Eh, all you gotta do. Ya no hay nadie que nos pare. No, no, soy muy mala. Estoy muy nerviosa. ¿Cuáles me faltan? Ay, chicos. Still standing. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Nerviosa. No no no no bueno, y todas las que acabo de decir también en inglés están. ¿Cuánto tardé? ¿Cuánto tardé? Sigo. Arroba her smile-tini. ¿Have you ever thought of a. Quieter tour, en short, without choreographies, with only your voice. Sí, obvio, me encanta, me encantan esos tipos de shows. De hecho, hice un show en la Usina del Arte en Argentina, que fue así, no había coreografía, solamente estaban los músicos, los coros ahí sonando y, y cantando todos los temas más en acústicos. De hecho, acá está el link, se los dejo acá arriba en la izquierda para que lo vean porque fue un show muy lindo. Pero bueno, me gustan las dos cosas. Por eso en mi show, de hecho, tengo, tengo las dos cosas, en donde quizás estoy sola, yo en el escenario cantando, pero me gusta mixtear con las dos cosas y de repente con coreografías y bailarines y vestuarios y luces, efectos especiales y pantallas, todo eso también me encanta. Bueno, sigo, a ver. Arroba Martina Fect. ¿En qué momento del show siente más energía del público? Te amo. Siento mucha energía en la última canción del show que la gente ya sabe que me estoy por despedir, que estamos llegando al final, están todos ahí parados, con la expectativa de, no sé, de, de toda esa energía que tienen todos. Ese es el momento en donde la gente está muy eufórica. Y por un lado está disfrutando el final del show, pero por el otro no quiere que se termine. Entonces es como una emoción, felicidad, tristeza, ¿viste? Todos juntos. Y a mí me pasa lo mismo porque estamos llegando al final y estoy feliz porque los veo todos así contentos y emocionados, pero no me quiero ir. Ese es el momento muy emotivo @catlitini. tini ¿Qué es lo que más extrañas durante la gira? Te amo Ay, le extraño mucho a Olga Hay mucha gente que quizás no, no tiene mascotas en su casa pero la gente que sí seguramente me, me entiende de lo que estoy hablando y es como se, se convierte de verdad en un integrante más de la familia el, el perro, el gato, lo que tengas y cuando te alejas y te vas, es, yo lo, la extraño mucho de hecho, mírenla mírenla mi amor. ¡Ay! ay, exonio Extraño a mi país, mi casa, mis amigos, ¿no? Como la vida cotidiana. Pero disfruto también mucho de la vida de gira y, y es una oportunidad increíble. Así que también intento no pensar tanto en eso, sino disfrutar de lo que me está pasando. Hemos llegado al final. Les quiero agradecer a todos una vez más por acompañarme. A toda la gente que no les pude responder sus preguntas. Espero que igual hayan disfrutado de este video. Espero que se hayan divertido. Espero que se hayan sacado sus dudas. Eh, los quiero contar todo mi corazón. Bueno, por si no saben, tengo una remera puesta de mi línea de ropa que es oliguita. Y que también les dejo el link acá para que vayan a ver todas las prendas. Nada, que los quiero muchísimo. Que no se olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video.